Amigos Youtubers, herramientas gratuitas para editar nuestros videos. A continuación presentaremos lo mejor de lo mejor. Los mejores programas gratuitos para que edites tus videos. Hagamos una revisión e instalemos Shotcut, OpenShot, ItFilmExpress Express y DaVinci Resolve. Todos son gratuitos, cero truquito de marca de agua. Vamos a instalarlos todos. Comencemos. De todos los editores de videos que consideraremos, te vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Bueno, cuando accedas a esta página, aquí se nos dice que Shotcut es gratis, de código abierto y que funciona en varias plataformas. Vamos a echar un vistazo a sus características. Este editor es el favorito de muchos. Hace prácticamente todo. No solo edita, sino que captura con la webcam, captura el audio, exporta 4K, te recibe la mayoría de formatos de imágenes conocidos usados hoy. El Shotcut te muestra las ondas de sonido, tiene filtros de audio, controles de volumen, te permite mezclar el audio entre las pistas que tengas, cambia los tonos, rota los videos, hace desvanecer. Cámara lenta, cámara rápida, reproducción en reversa, puedes cortar fácilmente, copiar y pegar, esconder pistas, hacer y deshacer, haces keyframes y como decíamos te corre en Windows, Mac y Linux. El shock hace de todo un poquito y es completamente gratuito. Favorito de muchos, vamos a descargarlo. Estando aquí en su página oficial, puedes hacer clic aquí donde dice clic Y cuando ya se haya terminado la descarga, vas, buscas el instalador, doble clic para ejecutarlo. Windows te pregunta si deseas permitir los cambios en el dispositivo. Dices que sí. Lees el contrato. Y ahí agree. Eso es acepto. Next que siguiente. Instalar. Ahí va. Y completada la instalación. Hago clic en cerrar. que es close. Y si hago clic en el botón de inicio de Windows. Y ahí puedo ver agregada recientemente la aplicación del Shotcut. Clic sobre ella. Viene abriéndose Shotcut Video Editor. Observa que me salió en español, puedes tenerlo en español. Si lo deseas, podemos hacer una serie de tutoriales acerca de cómo usarlo, completamente gratuito y a tu disposición. Pasemos al siguiente editor. Continuamos con el OpenShot video editor. También simple y gratuito corre en Windows, Mac, Linux, hecho a mano y 100% gratis de código abierto también. No hay truquitos, cero marcas de agua. Este es gratuito de verdad, verdad. Ilimitado número de pistas, tiene efectos, ves las ondas de audio, puedes crear títulos, animas en 3D, cámara lenta, cámara rápida, animas mediante keyframes, fotogramas clave y también lo puedes tener en español. Simple y gratuito. Vamos a descargarlo. Recuerda que el enlace hacia esta página, al oficial, lo encontrarás en la descripción de este video. Una vez que estés aquí, haces clic en descargar. Clic aquí. Se abre esta página, la cual reconoce que tengo Windows de 64 bits. Si tuviese Linux, podés hacer clic acá, si es iOS acá, y etcétera. Pero bueno, ciertamente es esta. Sencillamente hago clic aquí. Me preguntan si quisiera donar, tal vez en otro momento. Y aquí se viene descargando el OpenShot. El instalador. Puedo ir al escritorio de mi equipo donde lo solicité. Y aquí está. Esto es el instalador. Doble clic sobre él. Windows me pide permiso para que la aplicación pueda hacer cambios en el dispositivo. Hago clic en Sí para que comience a instalar el OpenShot. Atención aquí. Seleccionas el idioma. Por supuesto, nosotros lo queremos en Español. Hacemos clic en Aceptar. Aquí hay un acuerdo, acepto el acuerdo, puedes leerlo en todo caso. Hace clic en siguiente, siguiente, le dice que si quieres crear un icono en el escritorio, para poder abrir el programa más fácil, haces clic en siguiente e instalar, y ahí va poco a poco. Y rápidamente, completada la instalación del OpenShot Video Editor. Está tildado ejecutar OpenShot, hacemos clic en finalizar, y aquí tenemos el editor. Vamos a maximizar su ventana, y aquí tienes el OpenShot Video Editor. Observa que los menús te aparecen en español. Archivo, editar, título, vista, observa lo hermoso que es. Llegó la hora de hablar del HitFilm Express, versión gratuita de este programa profesional que prácticamente hace de todo. Sus capacidades de edición y de aplicación de efectos especiales son sorprendentes. Está diseñado para eso, para hacer películas. Combinar vídeos grabados con efectos en tres dimensiones. De hecho, ellos hacen películas para demostrar el funcionamiento de su programa. Pero bueno, aquí tan pronto tú entras a iFilm, e verifica que sea el Express, este es el que es el gratuito, que aparece el botón de descarga. Pero antes de descargarlo, primero quiero que nos creemos una cuenta aquí en FX Home. Porque la vamos a necesitar para luego activar el iFilm Express. Observamos hacer clic aquí en account que es cuenta asumiendo que es la primera vez que descargas el film tienes que hacer clic aquí en get a free account Adquiere una cuenta gratis hacer clic allí ahora colocas tu nombre por aquí el nombre de usuario que quieres usar tu correo en la siguiente una contraseña que puedas recordar tu país de origen y colocas tu edad también quieres recibir ofertas de clic en no y voy a llenar también esta captcha que está acá coches aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro y verificar no soy un robot entonces voy a hacer clic en crear cuenta ¿Por qué estamos creando una cuenta? Porque después que descargues e instales Film, vas a necesitar una cuenta para poder desbloquearlo, activarlo y que funcione bien. Él es completamente gratuito. Vamos a hacer clic en crear cuenta. Gracias, Echar un vistazo a tu email para verificar que esa es tu dirección. Entonces voy a abrir el correo. Y aquí lo tenemos. Verifica tu cuenta. Correo de FX Home. Hago clic allí. Bienvenido. Completa tu registro. Hago clic aquí en el botón azul. Y ya estoy registrado. Esto es necesario para poder activar el programa. Entonces ahora sí. Vamos a regresar a donde estábamos. Puedes volver a hacer clic en el enlace que está en la descripción del video. Haces clic aquí. HitFilm Express. Esta es la página que estamos buscando. HitFilm. Express. Ahora sí vamos a descargarlo. Primero creamos una cuenta, ahora vamos a descargarlo. Clic en el botón azul de descargar HitPin Express. Aquí te dicen que HitPin es gratuito, pero sin embargo te proponen que hagas una pequeña donación. Podrían ser 19 dólares, puede ser un poco menos, puede ser un poco más o también puede ser nada. Llevo la carita hacia la izquierda, 0 dólares. Por supuesto tú puedes donar cuanto consideres. Vas a ver que el software que te va a gustar, se merece una donación. Pero bueno, 0 dólares y descargar. Aquí están los pasos. Primero, desinstala cualquier copia que tengas, algún infil viejo que haya por ahí. Descarga el instalador, córrelo y actívalo. Vamos a descargarlo, en mi caso, el instalador de Windows. Windows Installer, Mac Installer, haré clic en el instalador de Windows. Y aquí se viene descargando el instalador, va a tomar algún tiempito, son 400 megas. Descargado el instalador, vamos a ver en qué carpeta está, mostrar en carpeta. Lo descargo en una que se llama Downloads dentro de mis documentos, doble clic para ejecutar. Ese es el paso número 3 ejecutar el instalador. Recuerda que para este paso debe haber desinstalado borrado cualquier versión previa que tuvieses de algún Hitfilling viejo por allí. Bienvenido al instalador, haces clic en siguiente, lees los términos de la licencia de hitfilling. si te parece los aceptas, siguiente, típica, está bien, típica y hace clic en instalar y ahí se va instalando tu completamente gratuito Hitfilling Express. Un tiempito después completada la instalación. Haces clic aquí en Finalizar, Finish Y va a comenzar a abrirse el film. Y aquí viene abriéndose el nuevo HitFilm Pero aún falta el último paso Que es el de Activar Volvamos a la página Dice Activar el software Y también nos dan aquí un serial por si nos lo piden Volvemos a HitFilm y vamos a activarlo Debes entonces venirte hacia File Que es Archivo aquí, File, Opciones, Opciones Y en la pestaña de Activación Como es la primera vez que tú lo descargas Vas a ver por aquí un botón que va a decir Activar Programa Cuando hagas clic en ese botón de activar programa, te van a pedir el usuario y contraseña que creaste antes de descargar el programa y también es posible que te pidan este serial que está acá. A mí no me lo está pidiendo puesto que ya había descargado GIFIN con anterioridad, pero recuerda no se te olvide este paso de activación. File, Options, Activation. Y entonces haces clic aquí en Activación. Utiliza tu usuario y contraseña y probablemente el, el serial. Completamente gratuito. Tu nuevo HitFilm Express. Ok. Y aquí lo tienes. A tu disposición para que crees tus videos. Un extremadamente poderoso software profesional. Que no está en el primer lugar porque no tiene interfaz en español. Sino que tal como ves, solo viene en inglés. Pasemos al siguiente. Y pasamos al más poderoso de los gratuitos, Da Vinci Rizal. ¿Este editor realmente parece que fueran varios programas juntos? Parece que tuviese un programa de hacer música junto con una aplicación de colorización diseñado para trabajos multicámara multipista. Tengo entendido que con este se han hecho películas que se han ganado premios Oscar. Da Vinci Resolve tiene su versión gratuita. Por supuesto, al ser tan poderoso, requiere un equipo que dé la talla. Vas a necesitar bastante memoria RAM. Yo diría que al menos 6 GB y una tarjeta de video... Una tarjeta gráfica de 1 o 2 GB también, dependiendo de qué tan poderoso sea tu procesador. DaVinci Resolve. Vamos a instalarlo también, es gratuito. Una vez más te dejamos este enlace en la descripción del video en YouTube. Bueno, una vez que llegas a esta página, quiero que te vayas hasta el final. Clic en la barra de desplazador y te vas hasta abajo, hasta el final. O casi al final. Ahí vas a encontrar dos enlaces de carga. Tienes el gratuito, aquí dice gratis, y otro por 299 dólares. Si quieres, por supuesto, puedes comprarlo. Pero por lo pronto... Puedes probar la versión gratuita, valida que aquí diga gratis y haces clic en descargar. Observa que da vinci Resolve funciona tanto en Mac como en Windows o Linux. En este caso, como yo sé que estoy utilizando Windows en este momento, hago clic en Windows. Él te pregunta por los datos, colocas tu nombre, tu apellido, la empresa para la cual trabajas, un correo. Un teléfono. El país en el cual estás. Seleccionas un estado. Y la ciudad. Bueno, registrar y descargar. Clic. Y allí comienza la descarga. 1.3 GB. El más pesado de los gratuitos. Y el más poderoso también. Ya está lista la descarga. Vamos a abrirlo. Considerando que está comprimido, primero voy a extraerlo aquí. Clic derecho. Extraer todo. Y extraer. De igual modo se tomará algún tiempo porque estamos hablando de giga y medio. Y un tiempito después, completada la extracción. Y seguramente está acá abajo con las demás carpetas. Aquí está DaVinci Resolve 16. Windows, no la ZIP, sino la carpeta la que está extraída. Doble clic para abrir. Y ahora sí. Este es el instalador. Te debe salir con el emblema de DaVinci Resolve aquí. Vamos a ejecutarlo. Así que doble clic para ejecutar. Y se te abre el instalador. Aquí puedes seleccionar qué cosa vas a instalar o no. Yo lo instalaré todo, así que tildaré aquí y tildaré acá. E Instalar. Clic aquí. Y ahí va. Instalando los paneles, preparándose para instalar, verificando el espacio disponible en el equipo. Ahí está el contrato. Da Vinci Resolve es completamente gratuito. Esta versión que estamos instalando y una versión paga también, que es muy buena. Acepto los términos de la licencia y Next, que es siguiente otra vez. Te presenta la carpeta de instalación. Haces clic en Next otra vez. Y haga clic en Install para comenzar la instalación. Clic aquí. Y como unos 10 minutos después habrá terminado, hagamos clic en Finish, que es finalizar. Hace unos pequeños ajustes. También instala la utilidad Fairlight, la del audio. Ahora me avisa que debo reiniciar la computadora. Así que hago clic en sí. Y haciendo doble clic sobre su icono, lenta pero seguramente abrirá el DaVinci Resolve número 16. De los gratuitos, el editor de video que más posibilidades presenta. Y lógicamente es también el más pesado. Necesitarás una tarjeta gráfica poderosa. Y así los tienes. DaVinci Result, el Dream Express, el OpenShot, Shotcut Todos son completamente gratuitos y a tu disposición. Descárgalos todos. Ya hemos hecho serie de tutoriales de DaVinci, de HitFilm, de OpenShot y si lo deseas también lo podemos hacer de Shotcut. Esto es Share. Te esperamos en el siguiente tutorial.